Este superalimento te ayuda a perder grasa más rápido. Algo muy importante que tienes que saber es cómo tomarlo para que efectivamente te dé resultados. Y estas son herramientas sumamente efectivas que utilizadas de la manera correcta te dan los resultados. Pero como toda herramienta, si la usas mal te puedes lastimar. Claro. Un martillo clavas un clavo, te das en el dedo, te... Te... el dedo y te dañaste el dedo. Aquí están dos estudios y de hecho uno de ellos no es un estudio, es un metaanálisis que es una compilación de estudios en los cuales he llegado a una conclusión muy certera, que es el mejor tipo de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 De pronto se siente la cremosidad y sí. eso le da un, un, un Uy, mejor, sí. no un mejor sabor, pero una mejor textura. Uh -huh. Y lo enduchas con stevia y para la parte proteica le puedes poner colágeno, de preferencia el collagen booster, te lo dejo aquí en la descripción. Y de esa forma tienes un reemplazo de comida, donde ahí también tienes proteínas, grasas y ligeramente carbohidratos por parte de las la moras.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 Una cucharada de aceite de oliva, reemplaza una porción de grasa en tu plan. Y listo. Podemos aplicar todo esto, pero ¿qué tal de alguna bebida? Algo que pueda tomar para incorporar y que sea mucho más fácil cumplir este protocolo. Y no hay una bebida como tal, pero sí hay un alimento, que simplemente tienes que comer dos cucharadas de él al día, mezclado con algo más, para poder ayudarte a obtener este beneficio. Nosotros queremos agregar este alimento, ¿por qué? Porque tiene grasas monoinsaturadas. Porque este alimento va a ayudarte no solamente para reducir glucosa y regular insulina, sino que también va a ayudar a la parte digestiva. Es un tipo de ácido graso, el cual cuando tú lo comes pasa tu tracto digestivo y por ejemplo si tienes problemas de estreñimiento eh, va a ayudar muchísimo también. Entonces no solamente ayuda a reducir grasa abdominal como tal, sino que si tienes algún tipo de inflamación. Ocasionada porque tu estómago está hinchado, por problemas digestivos, por estreñimiento También vas a lograr ese efecto de hacer tu estómago un poco más plano Lo que es perfecto, ¿no? Porque, eh, no sé si tú has visto, que a veces hay personas que tienen el estómago incluso marcado Que tienen cuadritos, pero tienen una protuberancia Vamos a ver si ponemos alguna imagen por ahí Y eso es porque ya internamente eh, hay algún tipo de inflamación Y con esto vamos a ayudar a, a superar totalmente eso Ahora, antes de decirte cuál es el alimento, quiero que entiendas lo siguiente. Es importante que la cantidad de alimentos que consumes sea la adecuada. Es verdad que cuando comas este alimento instintivamente, si es que tienes un problema de comer en exceso, vas a comer menos porque te ayuda bastante con la saciedad, te ayuda a sentirte lleno. Pero eso no te garantiza que realmente estás cumpliendo con los macros correctos, con las calorías correctas, con los nutrientes adecuados para ti. Y por otro lado, si eres de las personas que tienden a comer poco y aún así engordan, eso también es un tema del metabolismo que con este alimento puedes corregir, pero si te causa eh, tanta saciedad y comes menos, también tienes que saber que tienes que alimentarte con más para nutrirte bien. Entonces ahí tienes dos alternativas, puedes separar una cita con nosotros sin importar en qué parte del mundo estés, analizamos tu caso y te decimos ok, esto es lo que tienes que comer, esto es la cantidad y hacemos un plan específico para ti. O puedes descargar también alguno de nuestros planes en slash adriandiepras.com/es-test y con eso darte una idea de cuánto y qué puedes comer basándote en tu objetivo y en los datos que vas a ingresar ahí. Eh, pero bueno, ¿cuál es este alimento? Es aceite de oliva, pero tienes que cumplir con ciertas cosas específicas para ver el, el resultado que quieres. La primera es que tiene que ser aceite de oliva extra virgen, porque cuando es el aceite de oliva eh, barato, el que no es extra virgen, el que es incluso falso, que hay mucho de eso en el mercado... Eh, no vas a ver los resultados, definitivamente no vas a ver los resultados, tiene que ser extra virgen, así se lo ha probado en estudios, así lo hemos probado nosotros, así lo he probado yo personalmente, y es la única forma en la que realmente va a funcionar. ¿Cómo sabes si es verdadero el, el aceite de oliva que estás comiendo y estás consumiendo? Porque tiene un sabor a oliva, cuando no tiene ese sabor así como un poquito terroso, olivas aceituna en algunos países por cierto, no es un aceite de oliva extra virgen o de pronto es un aceite de oliva que está mezclado con otros aceites o es simplemente falso. Tienden eh, algunas empresas a hacer eso para abaratar costos, mezclan aceites con aceites vegetales y tú piensas ahí que estás comiéndote algo saludable y estás comiendo algo que te inflama. Entonces siempre tienes que ver eh, con, por el sabor, sabe un poquito de oliva, sabe un poquito de aceituna, tiene un sabor así de eh, un poco terroso. Es, es bien distintivo. Así es que lo, lo vas a notar por el sabor. Ahora ciertas cosas que he notado yo. Por ejemplo, cuando son aceites de oliva que dicen extra virgen, nunca me he topado con uno falso que sea de Italia. Entonces de pronto puedes ver uno que tenga lo que sea importado de, de Italia. Eh, al mismo tiempo, en botella de vidrio, no en botella de plástico. Esa es otra buena recomendación. No me he topado tampoco un aceite de, de oliva. Falso con botella de vidrio hasta ahora. He visto unos españoles también muy buenos. ¿Cómo lo vas a tomar? Porque si no lo haces de esta manera, no vas a obtener los beneficios como tienes que hacerlo. Definitivamente lo puedes incluir en ensaladas, lo puedes incluir en batidos y todo. Pero si quieres esta forma de controlar el apetito instintivamente y de no olvidarte, sino que hacerlo de una rutina, lo ideal es que lo hagas. Una cucharada de aceite de oliva con una pizca. De sal marina o sal rosada Porque con eso no solamente le vas a mejorar el sabor Sino que vas a ayudar A tu nivel de electrolitos Vas a ayudar a tu nivel de energía No es solamente un beneficio Culinario en el que te va a hacer Disfrutar mucho más la cucharada de aceite de oliva Sino que tienes estos beneficios Adicionales, entonces una cucharada de aceite de oliva Una pizca de sal marina O sal rosada y te la tomas Antes de tu primera comida Si haces ayuno, esperas tus horas de ayuno Okay, y de ahí tomas eso y rompes tu ayuno y lo vas a hacer también antes de tu última comida la más importante definitivamente es antes de tu primera comida si es que te olvidas que sea la de la noche pero preferencia que, que, que no sea la de la mañana si no, eh, como te digo, no vas a obtener este beneficio con respecto a la saciedad Tú tomas esto en la mañana y tienes una sensación de saciedad durante todo el día, te ayuda a ir al baño, activa tu digestión inmediatamente. Eh, y ya sabes, los efectos protectores que tiene el aceite de oliva en tu salud cardiovascular son increíbles. Algunos de ustedes me preguntaron que por qué yo no recomiendo tomar aceite de coco durante tu ventana de ayuno intermitente si es que el aceite de coco no eleva considerablemente la insulina y no te saca del proceso de cetosis. Y la respuesta es sencilla. Si tú estás buscando bajar de peso, perder grasa corporal y estás practicando ayuno intermitente por este motivo, a pesar de que el aceite de coco no te saca de la cetosis, estás utilizando las calorías del aceite de coco para darle energía al cuerpo. Y no estás utilizando tu propia grasa corporal almacenada para cumplir esta función. Toma en cuenta que si tu cuerpo tiene una fuente de energía externa, no va a tener la necesidad de utilizar su propia fuente de energía que es el glucógeno o grasa corporal almacenada. Y tal vez algunos de ustedes se pregunten, pero una cucharada de aceite de coco, ¿cuánto realmente puede afectar una simple cucharada de aceite de coco? Y la respuesta es bastante, porque una cucharada de aceite de coco tiene 120 calorías. Así es que es muy importante que tomen en cuenta esto. También me hicieron esta pregunta sobre el aguacate y otras fuentes de grasa, ya que no elevan la insulina. Y la respuesta es la misma. Estas fuentes de grasa tienen sus propias calorías y el cuerpo va a utilizar esa energía en lugar de tu propia grasa corporal. Ya que estamos en el tema, también quiero comentarles sobre los endulzantes no calóricos. Hay endulzantes no calóricos que sí elevan la insulina. Algunos de ustedes me preguntaron sobre la stevia. Y bueno, la stevia, en la mayoría de los estudios, se comprueba que no hay una elevación de insulina, pero hay unos pocos en los que sí tiene una pequeña elevación. Ahora, ¿qué sucede con esto? La función de la insulina, recuerden cuál es, es regular el nivel de azúcar en la sangre así es que si ustedes no tienen glucosa presente qué es lo que va a suceder con esa insulina va a bajar nuevamente ya que no tienen glucosa presente y si no quieren correr el riesgo simplemente no van a añadir ningún endulzante no calórico a sus bebidas o incluso masticar chicle ya que recuerden que eso también tiene endulzantes no calóricos en esta ocasión tomamos a dos participantes a un hombre y a una mujer y les dimos una cucharada al día durante una semana de este alimento para ver cuáles fueron los resultados la verdad es que yo he hablado antes de este alimento pero esta va a ser la primera vez en la que lo ponemos a prueba fuera del contexto de un plan nutricional con un déficit calórico o de una rutina de entrenamiento. Tome en cuenta que no se cambió nada en su alimentación, nada en su rutina de ejercicios, solamente se agregó una cucharada de este alimento y al final te compartiré los resultados. Okay, hey everybody, Sean Hatzel here, the owner of Get Lean in 12 and stubborn fat expert for people over 35 years old. If you're scrolling through your feed and you see this stop by, say hi and drop a comment below, let us know where you're from and where you're watching this from We're going to talk about coconut oil and your belly fat and the power of adding this friendly fat to your diet the right way. So there is some pros and cons I I'm going to talk about how to add it to your diet the right way in your quest to quickly lose more belly fat. Esto es café sin endulzar, por secas. Estoy en ayuno ahorita. But first, let's talk about coconut oil and your belly fat. Now, coconut oil is loaded with friendly fats that produce ketones in the bloodstream. And ketones are directly linked to helping the body enter into ketosis, which is a very beneficial state, where the body stops burning glucose and it starts using fats known as ketones instead of glucose. And this can be very beneficial in your goal to quickly lose more belly fat. But because these ketones are in the form of friendly saturated fats, most people hold up across como un vampiro pensando que like necesitan que se quede de la oliva de coco porque está llenado con grasas saturadas La verdad es que, y voy a poner links en la descripción de este video to estudios y referencias showing que el colesterol en la dieta no tiene direct link directo cholesterol colesterol en la sangre. Cuando yo hablaba en el canal sobre las grasas buenas y las grasas malas muchas de las personas asumen que las grasas saturadas son las grasas malas a las que me estoy refiriendo y ese no es el caso el cuerpo necesita grasas saturadas, monoinsaturadas y poliinsaturadas en diferentes cantidades. Esos son los tres tipos de grasas. Cuando yo me refiero a grasas malas, me refiero a grasas proinflamatorias y también a grasas que al freírse se dañan. Por ejemplo, el aceite de aguacate. Es muy bueno una fuente de grasa monoinsaturada. Pero en el momento que tú lo cocinas demasiado, este se daña y pierde sus propiedades y es más, se vuelve dañino para el cuerpo. Si alguien te dice que las grasas saturadas en general son malas, está totalmente equivocado. Mucho depende de la fuente de la cual provenga. Otra diferencia importante es que la mayoría de grasas dietéticas se clasifican como triglicéridos de cadena larga, mientras que el aceite de coco tiene triglicéridos de cadena media, que cuando los comes, estos tienden a ir directamente al hígado y luego se transforman en cetonas para ser utilizados como energía rápidamente. So when you eat foods like coconut oil, grass-fed butter, bacon or egg yolks, the cholesterol found in those foods are actually very beneficial for you and they have no direct link To cholesterol colesterol that's found in your bloodstream. And the research actually shows this, and I'll put the studies to that. Te quiero comprobar lo que está diciendo Sean con respecto al colesterol con este estudio. Mira, en este estudio, en 40 mujeres, el aceite de coco redujo el colesterol total y el LDL, que es el malo, al mismo tiempo que aumentó el HDL en comparación con el aceite de soya. So, what other kind of benefits does coconut oil have on your body and how can you add it to your diet for faster fat loss? Bueno, well, hay una montaña de investigación que muestra que te ayudará a dar niveles de colesterol más saludable, te ayudará a reducir los niveles de peso de Las personas que tienen olor de en su dieta, que seguen la misma dieta exacta que las personas que perdieron más de Para comprobar este beneficio hay varios estudios, pero te voy a compartir dos de los más interesantes. En este estudio de 12 semanas en 40 mujeres con obesidad abdominal, aquellos que tomaron aceite de coco una vez al día tuvieron una reducción significativa en índice de masa corporal y circunferencia de la cintura. Mientras tanto, en este estudio de cuatro semanas en 20 hombres con obesidad, se notó una reducción de la circunferencia de la cintura de 2.86 centímetros al tomar aceite de coco una vez al día. Cuando nos referimos a aumentar tu metabolismo en términos de fitness Quiere decir que vamos a aumentar la cantidad de calorías de energía que tu cuerpo requiere para funcionar simplemente estando en reposo. Y en este estudio se encontró que comer de entre 15 a 30 gramos de MST, esto quiere decir de 1 a 2 cucharadas por día, incrementó durante 24 horas el gasto energético en un 5%. Y realmente no sabemos por qué el aceite de coco tiene este efecto pero se ha podido comprobar. Se cree que tiene relación con la salud de la glándula tiroides porque esta es una glándula que produce hormonas que regulan el metabolismo. Por mi experiencia personal, puedo decirte que este no siempre es el caso. Sin embargo, quiero compartirte algunos estudios interesantes. En este estudio, seis hombres sanos comieron diferentes cantidades de MST y otros de LST, que son los triglicéridos de cadena larga que normalmente encuentras en las grasas. Y aquellos que comieron más MST, triglicéridos de cadena media, consumieron menos calorías a lo largo del día. Y en este otro estudio 14 hombres sanos que comieron más MCT en el desayuno reportaron también comer menos calorías durante el día. Como te decía personalmente yo no he visto este efecto, pero en la mayoría de nuestros pacientes y clientes que si incluimos aceite de coco en su plan nutricional hemos podido observar que nunca se quedan con hambre. Claro que esto puede ser una combinación del aceite de coco con las proteínas y el contexto total de su plan nutricional, pero podemos pensar, gracias a estos estudios, que al menos en parte este efecto de saciedad se debe al aceite de coco. Es también un punto de salud de la salud y hay también una comparación del aceite de coco Alzheimer's drug, donde the coconut de coco outperformed the trial trial. In helping people prevent Alzheimer's disease. Todos los beneficios que acaba de comentar aquí son 100% ciertos y comprobados por estudios. Pero esto no quiere decir bajo ninguna circunstancia que tengas que consumir y que tengas que comer gran cantidad de aceite de coco para ver estos beneficios. Es más, como todo en la vida, cualquier cosa en exceso puede resultar perjudicial, aunque sea buena. It could potentially take your body out of a calorie deficit and actually work against you. So the solution is to make sure that you watch your portion sizes carefully. Remember, because coconut oil is a friendly saturated fat, it yields over double the calories as carbs and protein. So it yields nine calories per gram, where carbs and protein only yield four calories per gram. Now, the easiest way to add coconut oil to your diet and how to use it is, number one, put a tablespoon In your, co in your coffee every day or every other day. That's what I like to do. I like to do it every other day because I use intermittent fasting a lot. Por ejemplo, yo podría colocar aquí una cucharada de aceite de coco, pero realmente quiero mantenerme en un ayuno al 100%. Como estoy acostumbrado al ayuno, no necesito esa energía adicional del aceite de coco aquí en el café, sino que estoy utilizando mi propia grasa. Pero para personas que están comenzando con el ayuno intermitente, por ejemplo, que se sienten un poco débiles o un poco ansiosas, colocar una cucharada de aceite de oliva en sus primeros días de adaptación al ayuno intermitente o dieta cetogénica también va a resultar muy beneficioso. You can also add it to your protein shakes. It's especially beneficial post workout if you're using a low carb regimen because the body can quickly start using those ketones as energy to help you recover. Colocar aceite de coco en tu batido de proteína post entrenamiento después de entrenar es lo máximo, porque no solamente hace el batido más cremoso, sino que sientes un montón de energía, te sientes bastante bien después de haberlo tomado y esa es una alternativa para las personas que están llevando una dieta baja en carbohidratos en lugar de colocar una fruta post entrenamiento para recuperar el glucógeno y un poco más de energía Pueden colocar aceite de coco, entonces aquí estás cambiando un carbohidrato por una grasa. Y ojo, no es que la fruta sea mala, pero cada persona es diferente. Hay personas que pueden perder grasa comiendo fruta, hay personas que tienen que llevar una dieta baja en carbohidratos para perder grasa, y en este caso el aceite de coco será una excelente opción. También puede ser usado como sunscreen. Eso es lo que les he dicho siempre en este canal. Pero en todo caso, como decía John, este es un aceite que resiste más temperaturas y por eso es superior para cocinar. Pero también tienes que controlar sus porciones. Si colocas una cucharada de aceite de coco para cocinar algo para ti específicamente, tienes que contabilizar esas calorías también. Ahora, si solamente colocas un poco como para que no se pegue, en ese caso no hace falta. Obviamente, si lo consumes crudo, va a ser mejor, así como en el café o como en el batido de proteína. de cada cucharada de aceite de coco tiene 120 calorías y es prácticamente lo mismo con todo tipo de aceite. Aceite de oliva, aceite de coco, aceite de aguacate, alrededor de 120 calorías por cada cucharada. Muy bien, ese fue el video entonces, información sumamente interesante, pero ¿qué pasó cuando lo pusimos a prueba sin cambiar nada en su alimentación? Esta es la foto del antes del primer participante y esta es la foto de después de una semana. Como puedes ver, después de la primera semana sí hubo cambios, pero pasó algo bastante interesante. A pesar de que tenía la instrucción de comer igual, reportó que estaba comiendo significativamente menos y obviamente eso creó un déficit calórico que lo ayudó a bajar de peso. Además, como reportó tener más energía y sentirse mejor, estuvo más activo y obviamente eso también lo ayudó a quemar más calorías. Ahora vamos con las imágenes de la participante. Esta es la foto antes de comenzar y esta es la foto después de una semana. Y como puedes ver, hubieron cambios, pero nada significativo realmente. Solo perdió 1.13 centímetros. Sí reportó sentirse con más energía y estar un poco más activa, pero no reportó ese efecto de reducción de apetito pero ahora quiero enseñarte los resultados después de dos semanas de haber incluido el aceite de coco dentro de un plan nutricional estructurado y con una rutina básica de ejercicios. Los cambios son mucho más visibles y si tú también quieres obtener resultados como este, tienes que entender que el contexto general de tu dieta y ejercicio, si es posible, es lo que realmente te va a dar resultados significativos. La primera pregunta es de Adelaida Badjona Duque. ¿Se le puede dar a una niña de 12 años? Totalmente el aceite de coco es excelente, no solamente para adultos, para niños también, para adultos mayores, para las únicas personas a quienes yo no recomendaría el aceite de coco, son para personas que tienen algún tipo de alergia o intolerancia al, al coco. Karina Romero nos dice... ¿A qué hora es recomendable tomar el café con el aceite de coco? Si hago ejercicio, a las 6 de la tarde y quiero bajar de peso. Tengo okay. 32 años y el peso 72 kilogramos. Te pido que contestes por favor, ya tienes una seguidora más. El momento ideal para utilizar aceite de coco en tu caso, si es que tú entrenas a las 6 de la tarde y estás buscando adelgazar, sería media hora antes de tu entrenamiento si es que la cafeína no te quita el sueño. Si la cafeína te quita el sueño, definitivamente quieres colocarlo antes de las 2 de la tarde para evitar algún problema. El motivo por el que sería ideal colocarlo media hora antes de tu entrenamiento a esa hora es porque te va a dar mucha más energía durante el entrenamiento y porque la cafeína y el aceite de coco ambos aumentan el ritmo metabólico basal, eso quiere decir la cantidad de energía, la cantidad de calorías que tu cuerpo requiere solamente estando en reposo. Y si haces ejercicio con este incremento en el metabolismo vas a quemar incluso más calorías de lo que quemarías sin tomar esta bebida. Leslie Suárez, ¿es normal que engorden consumiendo aceite de coco y a la vez salga acné en el rostro? Sí, definitivamente, si no utilizas bien el aceite de coco, que es el error que muchas personas cometen, vas a engordar comiendo aceite de coco. Y cuando terminemos estas preguntas, vamos a ir con esa parte de cómo tienes que utilizarlo. Con respecto a la pregunta del acné, realmente no he visto eso en nuestros pacientes y clientes pero siempre puede haber la posibilidad de que si tienes algún tipo de intolerancia puedas presentar acné o algún otro efecto adverso. Mercedes Plaza nos dice ¿Cómo me tomo la cucharada de aceite de coco en ayunas o después de comer? Esta respuesta varía un poco. Si eres nueva en el ayuno y el aceite de coco te ayuda a mantenerte, te da un poco más de energía, te hace sentir mejor en estas horas de ayuno, lo puedes tomar durante tu ayuno. Si no eres nueva en el ayuno intermitente y te sientes bastante bien, estás trabajando con tu propia grasa, con las cetonas, no te hace falta tomarlo durante tu ayuno y es mejor que lo tomes después. Roberto Osvaldo López, ¿se puede ingerir directamente una cucharada de aceite de coco y pasarlo con un vaso de agua? Claro, sí, se puede, es más yo lo, yo lo hago, lo, lo hacía antes, ahora me gusta disfrutarlo un poco más y con, con otras bebidas que les voy a enseñar al final de este video. Pero que se puede, se puede. Zulma Jiménez, ¿es mejor aceite de coco o MCT oil? Si puedes conseguir aceite de MST, definitivamente el aceite de MST va a ser mejor. Pero no se encuentra tan fácilmente en países de Latinoamérica, así es que por eso mencioné el aceite de coco sobre el aceite de MST. Pero si puedes conseguir el aceite de MST, MST. David Vargas, ¿qué horario es recomendable tomarlo? ¿En la mañana o en la noche? Para intentarlo por la semana. No hay un horario específico realmente, pero te haría la misma recomendación que le dice la persona del ayuno si es que practicas ayuno. María Aguilar nos pregunta, ¿cómo consumir el aceite de coco? Tomé mucho, pero cuando lo consumo me da náuseas. Si tomas mucho, es lógico que te dé náuseas. También puede ser otro factor que le estás combinando con alimentos, con carbohidratos simples, por ejemplo. Y eso podría también estar causando las náuseas. Y eso es parte de lo que vamos a tocar cuando terminemos las preguntas. Pero en todo caso, por lo que entiendo aquí, si estás tomando mucho, lo más probable es que sea ese el factor por el que te está causando náuseas. Alma Flores nos pregunta, ¿todos los aceites de coco del súper son comestibles? Todos los del supermercado son comestibles, uh, aquí en Ecuador y en Estados Unidos que son los que he ido, sí, no deberían tener cosas no comestibles en el área de comestibles, asumo yo, así es que probablemente sí. Igual preguntan los personas Me imagino en también que Ajá. lo dice porque el aceite de coco se usa para otras cosas. ¿no? Claro, hay aceite de para coco la... cosmético para... y ese cosmético obviamente no, no es comestible. No. Cuando hace como 5 años, creo, 5 o 6 años, aquí en Ecuador, a pesar de que somos un país que tiene tanto coco, no había aceite de coco. Eh, entonces, tú escuchas cosas por internet de otros países cuando fue el boom del aceite de coco, creo que hace 6 o 7 años en Estados sí. Unidos. La información llegó acá y alguien dijo, oye, estoy tomando aceite de coco y esta vaina está increíble, me siento súper bien. Y le digo, pero ¿dónde encontraste aceite de coco? Porque ya estaba buscando y no hay aquí en Ecuador. Y me dice, no, pues esos son esos que venden en la playa. Y eso no es aceite de coco, eso es aceite Johnson. Con esencia, Con esencia, de, esencia de, coco. de coco. Y eso no es comestible porque es más, está hecho a base de petróleo. Yo no sé cómo no se murió. Hay que ser inteligente cuando haces las cosas, Vamos el meme. Paola Iga nos dice, tengo una duda, escuché por ahí que no se aconseja consumir el aceite de coco en lugares fríos o en invierno, ya que se pone en estado sólido y tapa las arterias, que sí es aconsejable consumirlo en verano o en lugares cálidos, ¿eso es cierto? No, usemos un poquito la lógica, es verdad que el aceite de coco cuando se enfría se hace duro, pero cuando tú te lo comes, ¿Qué es lo que sucede? Incluso en tu boca, ni siquiera tiene que llegar hasta tu estómago. Pero en tu boca, ¿qué es lo que pasa Se con el aceite de coco? Se empieza a derretir. Porque el cuerpo tiene calor, emite calor. Correcto. Entonces tu cuerpo va a derretir el aceite de coco y no va a taponar las arterias. No funciona de esa manera. Gladys Castillo nos dice. Hola Adrián, gracias. Entonces, ¿es una cucharada sopera de aceite de coco diario? En la mayoría de personas va a ser de una a dos cucharadas. Pero una vez que terminemos de contestar las preguntas, te vamos a decir exactamente cuáles son los otros cambios que tienes que hacer. Marilu Calderón. Hola Adrián, me gustaría saber si puedo tomar el vinagre en ayunas y luego tomarme el colágeno. ¿Será que no me hace daño? Yo creo que se equivocó y quiso decir el aceite de coco en ayunas y el lo del colágeno. Bueno, vamos a contestar a las dos preguntas. Si es el aceite de coco, ya lo contestamos con la pregunta anterior. Lo puedes tomar en ayunas si es que lo necesitas, pero si sí vas a romper el ayuno, vas a utilizar las calorías de esa grasa en lugar de las tuyas. Pero si te ayuda para poder mantener el ayuno, perfecto. El colágeno si sí te saca de ayuno, así que de preferencia, si es que haces ayuno intermitente, lo tomes después de tu ayuno intermitente. Si te preguntas con el vinagre de manzana en ayunas, el vinagre no rompe el ayuno, eh, el colágeno sí. Si, lo puedes, si no te importa romper el ayuno, puedes tomarlo en ayunas y luego romper tu ayuno con el colágeno, perfecto, no hay ningún problema. Y ahora sí, lo más importante de este video, junto con las recetas que van al final, con las bebidas que van al final, es cómo lo vas a utilizar para que no te pase lo que le pasó a Leslie, que por utilizar aceite de coco se engordó. Cada cucharada de aceite de coco tiene 120 calorías, ¿verdad? Uh -huh. Muchas personas, en algún momento también fui yo así, decía, mientras como más de algo que supuestamente es bueno, o tomo más de algo que supuestamente es bueno, voy así a ver mejores mejor. resultados. Y no, nunca es así. El 99% de las veces no es así. El balance es lo correcto. Entonces, al cada cucharada de aceite de coco tener 120 calorías. Si tú añades 2 al día, ¿cuántas calorías tienes? 240. 240. Si añades 3 al día, tienes 360 calorías. Y si es que no redujiste las fuentes de grasa de otras comidas o no redujiste nada de, de las otras comidas, vas a tener un superávit calórico, un surplus en inglés. Claro. Eso quiere decir que vas a estar comiendo un exceso, más, un exceso. un exceso. Eso quiere decir que vas a estar comiendo más de lo que el cuerpo necesita y ese exceso, ¿qué es lo que va a pasar? Va a reservar. Exacto, se almacena como grasa Lo bueno del aceite de coco es como le pasó al participante del primer video A muchas personas les baja el apetito y les da más energía Entonces, ¿qué pasó con él sin decirle que nada en su alimentación? Empezó a estar más activo, quemaba más calorías por estar activo Tenía menos apetito, comía menos y tenía un déficit calórico Solamente agregando una cucharada de aceite de coco Entonces, ese efecto que tuvo en él fue prácticamente instintivo porque su cuerpo funcionó muy bien con eso. En el caso de la participante, en cambio, ella se estaba un poco más activa, tenía más energía, pero no la redujo el apetito. Así es que en ella sí tuvimos que hacer cambios específicos, de decirle tienes que comer esto, esto, esto de acá, para poder ver los resultados que ves en pantalla. Bueno, ya le dimos el programa Stream Fat Loss y en ese programa ya sabía exactamente cuánto comer y cómo utilizar el aceite de coco, etc. Pero en este caso, si no tienes el programa, aunque deberías descargarlo, de en te voy el link en la descripción. Las recomendaciones que quiero hacerte son las siguientes. Número uno, vas a cambiar azúcar por stevia o por eritritol. Número dos, vas a cambiar tu pan normal por nuestra receta de pan para adelgazar. Si no tienes la receta, piden en los comentarios. Número 3, vas a dejar un like. Si no dejas un like, no sirve ninguna de las recomendaciones en la serie coco, ya sabes. Así es que para un momento, no te cuesta nada aplastar ese botoncito, nos ayudas un montón. Número 4, vas a incluir en cada comida que hagas una fuente de proteína. Puede ser pollo, pescado, huevos. Si es que quieres una proteína dulce, puedes utilizar un suplemento proteico o colágeno hidrolizado y endulzarlo con este día Número 5. Por cada cucharada de aceite de coco que comas en el día, tienes que rebajar una fuente de grasa. Ya sea la mantequilla, la margarina, la crema de leche, el aceite vegetal. Incluso grasas buenas como el aguacate también. Recuerda que por más que sea un alimento saludable, igual tiene calorías. Así que todo se contabiliza cuando quieres adelgazar. Muy bien, esas son las 5 recomendaciones que te tenemos que van a ser sumamente efectivas. Y si además de bajar de peso, o quieres bajar de peso un poco más rápido, pero no quieres quedarte flácido, te recomendamos que hagas la rutina que te dejo aquí en pantalla. Esa es una rutina para nuestro canal de ejercicios para principiantes. Al final de este video, anda para allá, te la dejamos aquí en pantalla y en la descripción. Muy bien, esta es la parte más rica de todas, así que espero que estés aquí porque... Vas a disfrutar lo que vas a aprender aquí cuando lo pongas en, en práctica. ¿Cuál es la primera opción? Les cuento que esa receta a mí me encanta. La descubrí en un viaje que hicimos juntos a Estados Unidos y desde ese día quedé enamorada de, de la receta. También de él, pero de ver, la receta. Desde ese día nomás, cuando nos no, fuimos de viaje. Antes no. Antes no. No, no. No, pero me encantó, me encantó. Fuimos a una cafetería famosa en Estados Unidos y, y de todas las opciones que habían saludables, esta fue como que la que más me llamó la atención. <risa> Creo que era la única opción saludable, la que verdad. Que no era del todo saludable. Eso tenía azúcar y al final le piste con stevia, que se puede hacer sí. lo mismo con cualquiera de las bebidas ahí. Sí. Ok, bueno, entonces el primer ingrediente que tiene esta receta es leche de coco sin azúcar. Bueno, vamos a poner 8 onzas. Vamos a poner matcha al gusto Y la matcha ya sabes que es una de las cosas más saludables que existe Si no encuentras matcha con facilidad Puedes diluir eh, té verde A mí me gusta un poco concentrado Así que voy a colocar media cucharada de matcha Pero tú puedes poner una cucharadita si quieres también Y si has tomado esto alguna vez sabes la cantidad de energía que te da Y te da también cierto enfoque Y cuando le pones la cucharada de aceite de coco que vamos a colocar ahorita Eso es una bomba de energía increíble Bueno, entonces aquí está la cucharada de aceite de coco lo voy a endulzar con stevia, o de al gusto Y esta parte es opcional, pero es una diferencia en sabor buenísima sí, ¿Cuál es? Una cucharada de esencia de vainilla Esencia de vainilla Y de ahí le vamos a poner hielo Y lo vamos a mezclar Por cierto, si estás en Ecuador puedes encontrar Matcha en www.planeta.es Si estás en Estados Unidos, anda en recomendados y vas a poder ver una opción que te recomendamos dentro de Estados Unidos y en otros países, además. El primer ingrediente es 8 onzas de leche de almendras. Sin azúcar. Nuestro aceite de coco es el segundo ingrediente. Una cucharada. Cacao en polvo sin azúcar una cucharada. El cacao en polvo realmente no se disuelve con facilidad en bebidas frías, sí se puede disolver después de agitarlo varias veces, pero si tú prefieres hacerlo más rápido puedes calentarlo en un poco de agua caliente o puedes calentar un poco de leche y luego lo colocas aquí. Y por cierto, estas bebidas además de tomártelas eh, frías como a mí me gustan, si tú las prefieres bebidas calientes caliente. las puedes tomar calientes también. Sí. Bueno, tenemos dos sobres de Stevia. También lo ponemos de esta manera todo junto en lugar de mezclarlo Porque a mí me gusta como el aceite de coco con el frío se hace como unos pedacitos Ah, sí, como, entonces, como chocolatito Ajá, ah, entonces parte se, se disuelve y la otra parte se hace durita y te lo comes como pedacitos de chocolate Es súper rico Chocolate Tercera y última receta, y en esta no vamos a utilizar ni leche de almendras ni leche de coco Puedes hacerlo, pero vamos a hacer algo diferente acá 8 onzas de agua 10 gramos de Collagen Booster Que si estás en Estados Unidos, lo puedes comprar y te lo enviamos directamente en la casa Te dejo el link en la descripción Y para las personas que nos están viendo y han comprado, quiero agradecerles Porque cada vez que haces la compra de algunos de nuestros productos nos ayudas mucho para poder seguir creciendo Para poder hacer mejores las cosas para ti Para poder hacer más contenido también Así es que muchísimas gracias, créeme que mi compromiso para ti y para la empresa está en tener los mejores productos de la mejor calidad, así es que si confías en nosotros definitivamente esto es una muy buena opción para ti. Una cucharada de esencia de menta, si quieres poner otro tipo de esencia lo puedes hacer pero esta combinación es súper rica. Lo vamos a endulzar con stevia y antes de poner el aceite de coco vamos a mezclarlo bien. Hay una cuarta bebida que es el café quema grasa 2.0, pero eso lo vamos a dejar para otro video. ¿Y por qué aquí no utilicé leche? Porque gracias al colágeno, esto toma una textura un poquito más espesa. Así es que yo no lo considero necesario. Ahora sí, el aceite de coco. Y aquí sí me gusta que se mezcle bien y después va el hielo. Ahora sí, el hielo. Servimos. Déjame probar ese de allá Este con un poquito de vodka Este me hizo acuerdo a, a, un, a un trago que se llama Saltamontes Me van a decir, ¿Cómo tomas? Sí, de, de vez en cuando De vez en nunca me Sí, creo que tres veces al año A mí no me gusta ponerme límites a mí mismo Y categorizarme dentro de alguna cosa Si quiero hacer algo, lo hago si pienso que no me va a perjudicar Y lo hago si pienso que me va a beneficiar